Haceguinongi, ematen bizuetek ongietorria, zahartzeari eta mendekotasuna dutenen, Euskal Herriko Lurraldeetan ematen zaien arretari buruzko mugaz gaindiko bigarren mintegi honetara. Dagizu en bezalaxe, gaurkoa da lehen mintegia eta ama goztegun barru izango da bigarrena, online izango da. Euskal Herriko Ekazkuntaren amazortzigarren bilutzerra du jatorri lan programa honek, duela egin zen mendeurrenoko kongresua alegia. Bertan, geroa elkarrekin liburu zurian jaso ziren biltzararen ondorioak, eta bertan, azpimarratzu zen, zein garrantzitsua den, gure herriaren geroaren zat, gizarte babesteko, gizarte babesteko ereduz zabal, eraginkor eta jasangarri bat izatea, herrialdeen artean ahalik eta omokunotasun mailari ondiena eskainiko duena. Obetia, obetia gain, gure eta ere, ere El primer seminario transfronterizo sobre políticas de bienestar y servicios sociales celebrado hace año y medio permitió detectar necesidades y oportunidades para la cooperación así como algunos de los retos necesidades ...y resistencias y dificultades que se nos presentan. El seminario de hoy da continuidad a ese trabajo sobre modelos de bienestar... ...y lo hace sustentando en la premisa de que podemos aprender mucho entre sí... ...enriqueciéndonos a la luz de las experiencias que se dan... ...tanto en Euskadi como en Iparos Herria, como en Navarra... ...o como en otros países de nuestro entorno. Esta labor no es posible sin la implicación... Implicación de entidades y profesionales de referencia en el diseño, en la gestión y en la acción social sanitaria de base. A todas y todos les agradezco por sus aportaciones a este esfuerzo colectivo en torno a un tema de tanta importancia como es el envejecimiento y la dependencia. Los que le consejo promencio de la Álava, de Vizcaya, de vipuzcoa, et de la Navarre créée Euskoukaskunza en 1918, il a charge expressément de travailler en faveur de tout ce qui vise la bien-être moral et matériel du pays. De sorte sont s'entend à tout long de son, de son histoire, la société abordé des domaines tels que l'économie, monde du travail, la santé publique, la protection des secteurs vulnérables, y la amelioración amélior del territorio. Hemos favorecido, de una parte, la investigación, la reflexión y la socialización de conocimientos por una toma de decisiones adecuada, y, de otra parte, hemos puesto las nuevas estructuras para paliar las carencias detectadas a todo momento. Yo soy Kaskunsa, como institución decana de la sociedad civil vasca y con vocación Puede y quiere contribuir de manera asertiva a la superación de las barreras que históricamente han obstaculizado el desarrollo íntegro y armónico del mundo vasco. Y creo sinceramente que no hay mejor manera de hacerlo como lo vamos a hacer hoy. El Ala eskatzen digute, herritarren zahartzeak eta horrek berarekin dakartzan, behar eta premia guztiek. Europako Bizitzaropen indizian handienetakoa dugu Euskal Herrian. Geroz eta adeneko jende gehiagok du bizitza luze eta kalitatezkoaz gozatzeko aukera. Gizartearen lorpen izugarria dauz alantzari gabe, baina jarraipena izan dezan erantzun berriak behar ditugu. Eta maia guztietan gainera. Bain norbanakoaren eta familiaren ikustegitik. Eta baita ere, arlo publikoaren eta privatuaren kudeaketari dago ere. Hau da beraz, arden den mintegioni eskatzen dioguna. Gaima mitxu honetaz, gogo eta egin El Elkarrezketa sustatu san Eta esperientziak trukatu dizan non eta... Aurían ditugun errealitateak, realitatiak, ereduak, eta aukerak, astertus? Eskerrik asko. Bueno va, ego guztioi gustio libera, puse este gustio eta eta online jarraitzen desutenoi ede. Eh? ere, iketa eta eske va que usko ikas puntzarik harbinaldiago antolatu isan abatik. Esta vez es equiparte al Checo, aunque eh? un sabalche a la tigres. La orcoan inspira un busca la ría que Asterqueta, comparatua, Chosten, menetan interés garria, heredu bacoizna, y salutu, etabacoizaren, veneis garria que al y sacripón. Y el guru, nitusque, proceso Zenengoa funtzionamentua deskriba deskribatzea, bigarrenak datuak eskuragarri egitea dimenzionatzen e, lagunduz eta hirugarrenak alderak alda, eta, ez, berdintasunak e, berdin eta bereizgarriak erakutsiz irutsent sai e, gizarte berrikuntza sustatzeko balio duela. Dokumentu honek, eh lanketa honek eh beraz dagoena esagutu eta eta aldaketak sustatzeko bide berriak eh ireki daitezke, eh. Beraz partekatu eta elkar ikasteko aukera paregabea da gaurkoa, gu Oñarri, oinarri hartuta ikerketa eta, bueno, en Chungo y Chungo, testigancia que eh, Ana sido en mesa, que es parte cachecoeta, esta vida tartea, ere eduqueco de huetas que va el cargunea y sango de huetas, eta, guillet, verdeñe que osatotaco, osatotacoa, eta, o da, eh, gipuzkoan, el eh, egiteko modua, isla. Eh, la COVID-19 ha situado. Eh, los cuidados en el centro del debate público, igualmente ha puesto de manifiesto que, bueno, pues que el modelo de cuidados que tenemos tiene eh, un margen de, de mejora y, y lo que hemos compartido también en este, en este proceso de, de reflexión y de análisis conjunta es esa voluntad que tiene el territorio de Guipúzcoa de avanzar en el modelo de cuidados eh, que, se, eh, que, se, que se presta en el, en el territorio. ¿no? Es muy interesante esta foto compartida que, que tenemos eh, bueno, pues entre manos. ¿no? Es muy interesante eh, alejarse de lo que es una foto bonita y enfrentarse realmente a las particularidades de cada sistema y a las realidades eh, que hay en cada, en cada territorio eh, y partiendo de, de un objetivo, ¿no? Y es el, el querer mejorar. Y para mejorar primero hay que conocer eh, realmente qué es, lo que, qué es lo que se tiene. Buscamos eh, replicar maneras de atender eh, y, y, y políticas también, ¿no? ¿Por qué no? Eh, que sean trasladables... Eh, a las características de, de los territorios que, que analizamos y en este sentido, bueno, pues yo creo que, que ha sido un acierto, que esto es un comienzo, que estoy convencida que tendrá, eh, bueno, pues eh, una continuación porque te, hemos abordado en este trabajo eh, fundamentalmente la dependencia, pero bueno, pues también hay eh, otros, eh, otros ámbitos que, que podemos eh, trabajar en este... En este mismo sentido. Eh, en Guipúzcoa estamos en, inmersos en un proceso de, de reflexión eh, que ya habíamos, en el camino que habíamos iniciado antes de la irrupción de, de la COVID, con ese objetivo de avanzar en el modelo de, de cuidados, en un modelo eh, de atención más centrado en, en la persona, un modelo de atención también que responda a las necesidades eh, bueno, pues incipientes de la sociedad. Eh, y, y bueno, pues eh, eh, el COVID, la COVID-19, si, si queremos, lo que ha hecho ha sido eh, ajustar un poco, acelerar ese, ese ritmo. Eh, compartimos eh, la, la visión que ha eh, sobrevolado todo el trabajo que se ha realizado en este proyecto y es eh, la importancia, eh, la trascendencia que tiene la innovación ¿Mm? para abordar el futuro en las políticas sociales. Eh, estamos convencidos que solamente a través de la innovación social podremos dar un salto cualitativo en el, en el modelo de atención y también eh, en la calidad de vida de las personas. Y la otra característica que es fundamental es la evaluación, evaluar el resultado tanto de los programas, los servicios y las políticas públicas que implementamos en materia de, de servicios sociales es fundamental, compartir indicadores eh, es eh, fundamental para tener una foto homogénea que nos permita trasladar otras realidades a nuestras realidades exitosas y, y en ese sentido pues estamos trabajando en Guipúzcoa eh, bueno, pues en, en un avance en la atención centrada en la persona, en los ecosistemas eh, de cuidado locales. Eh, eh, acabamos de, de, de lanzar una, una agenda 2030. Eh, pues estamos convencidos que tenemos que mm, gestionar la transición a otro modelo de cuidados y esa transición requiere acometer acciones en el corto plazo que den respuesta a las necesidades perentorias inmediatas que tenemos en el momento, pero también planificar. Eh, las que vamos a tener eh, a futuro. Eh, este es que llegó es Lusatuco, eh, bueno, ustedes te proyectua oso de Gokia y Sandala. E, oso gustora a de Guspaco, e, e, al Dundian, e, bueno, marchan Jarri de Gun, e, Lanqueta o Nequin, etas moada, cagún, no la es, video e, retan, jarrecheco, vestitua. Bueno, si urnais e, gaurko Gaulco, jardonal día, eta urrengua ere, oso de manco raiz angodala, eta, eta, bueno, va nere, nere, nere, participa, es que ricas como bueno, estamos alanzarí que eh, hartu interesgarri interesgarrita sakone izango sangudola gurian eta abian jartzeko, ba eskatuko diogu itza eh, Joseba Salacaní era eh, lan taldeko susentari <coughs> eskuitas koncealanteko susentari científico a dena ba blando eta kochostenaren berri eman di esaguna. Joseba.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 va bulchada, e, en matemática. Nerea Asmoada va Orduerdi o Netan, aunque sea, es un chosten, es un asquense es un es es un eh, Irulural de Tan, Baina Farroan, bai Euskadin eta bai Parraldean, Edo Sea Stiao, Esa de eh, Pirineo Atlántico en Departamento An, eh, Nolako Saad Eta Dependenciari, Nolako Eran ematen Ema Tensayen, eh, Esparruba Igual, le tengo, eh, explico todo esto, eh, Aliketa Escarrena se estudiamos la de la planta de la planta, la planta de la planta de la planta de la planta de la planta de la planta de la planta de la de de se inspiren heredó bajo esta red es agua rína y que el en y sanda describa alor jakin Batsu, pero al que era sistemático han se inspiren va e, y na farroan va y buscadín e, y de los pirineos atlántico e, sistema bajo dituen ezaugarri es si ya tú datu batzuk batsuk ematen, compara que ti, atera ticatera diren datu batsuk ematen, eta azkenik, eh, maite que duen en agian avián, interés izan la reina, gureta que es un identifica tu se diren es verdita suna, se verdita suna, escuelaude, es la carrica y gualdea, tay en arte, mañana maite eren, afarra, tay en arte, es verdita con baina baita ere ez itzu dieen antzekotasunak, ze gauza askotan ere, ba antzekotasunak handiak mira. Eta azkeneko partea ba pizka bat zein daitezken edo e, egin txostena eta aursaketa egin degun taldearen iritzi zeintzuk izan daitezken aman komunean dauzkagun erronka. Beraz, eh aspectos metodológicos. Vale, son un poco los los los elementos que, pues, que han hecho que el, que el informe o que la investigación que hemos hecho sea la que ha sido. El primer elemento eh, es una investigación que hemos realizado entre, en eh, entre tres equipos eh, con personas de, de Eusco y cascunza de Charra y Formación de, Bedofmen, de, de de Iparralde, del SIS de Guipúzcoa y de la Universidad Pública de Navarra. y También es importante decir que no hemos eh, realizado una investigación específica ni, ni un trabajo propio, sino ha sido sobre todo recoger los datos y eh, un poco el conocimiento que teníamos de la organización de cada sistema. Y sí me parece importante también insistir en la dificultad de comparar los datos, porque no siempre medimos las mismas cosas ni entre Euskadi y Navarra, ni entre los territorios de, de, de Gualde, Coniparralde, medimos las cosas ni las organizamos de la misma manera, entonces, es verdad que la comparación de los datos apunta a algunas cosas, pero tampoco hay que tomársela como definitiva porque es verdad que, que es difícil tener indicadores comunes. También creo que hay que decir que el estudio se centra en la atención a las personas mayores dependientes, pero en algunos casos, tanto a nivel de cómo se organiza el sistema como a nivel de datos, en algunos casos hablamos del conjunto de la atención a las personas dependientes. Los datos se refieren también a personas con discapacidad. Y eh, en algunos casos también tenemos que hablar del conjunto de los servicios sociales, porque a veces no tenemos datos específicos para lo que es la atención a personas mayores dependientes dentro del ámbito de los servicios sociales o, o sociosanitarios. Otra cuestión importante que hay que decir es que el planteamiento es comparar eh, Euskadi, Navarra y eh, Iparralde. Es verdad que la mayor parte de los datos de Iparralde en realidad lo que hacen referencia es al Departamento de Pirineos Atlánticos, que es un poco el, el, el, administrativamente y políticamente el ámbito territorial para el que tenemos la mayor parte de los datos. Y eso también hay que poner de manifiesto porque los datos no se refieren, no se refieren a Subero, la Purdive, la Fárroa, sino a los Pirineos Atlánticos en, en general. Y por último, y también lo ha comentado Maite, pues decir que, que este, este informe y este proyecto de trabajo se enmarca en un proyecto más amplio en el que nos gustaría poco a poco ir desarrollando un observatorio, un laboratorio, una plataforma que nos permita comparar eh, entre los tres territorios, Navarra, Euskadi y, y Parralde, también otras políticas de servicios sociales, otras políticas en el ámbito de la de la inclusión social, de la familia, de la vivienda, de las personas sin hogar, de, de la infancia, etc. Bueno, entonces, eh, explicando un poco el, el, metodológicamente, un poco que, en qué contexto se enmarca este estudio, voy a intentar describir eh, muy brevemente eh, las características que para nosotros son principales en cada uno de nuestros sistemas. Y es verdad que después en la mesa, pues tanto John como, como Nicolás como Inés, pues igual también plantean algunos matices o algunas complementan lo que voy a decir, pero un poco cuáles son los principales elementos que hemos visto en eh, los tres territorios. El, el primer elemento del sistema que existe en, en Iparralde, en el Departamento de Pineros Atlánticos y en realidad en todo el Estado francés, es que el acceso a los servicios sociales para personas dependientes se hace fundamentalmente a través de una prestación económica. Bien para, para acceder a servicios de atención en el domicilio, bien para acceder a servicios residenciales, pero el funcionamiento fundamentalmente eh, consiste en que las personas reciben una prestación y con esa prestación acceden a un centro o a una entidad, o a una empresa o, un, o a un profesional eh, que, que eligen en función de la disponibilidad también de recursos y en parte esa, ese servicio, el acceso a ese centro se financia mediante una prestación económica. Eh, eso es uno de los elementos que podemos entender, como luego entendemos un poco más en detalle, pero como, como fundamental la existencia de la APA, la Alocación personalizada de Autonomía, mediante la cual eh, las personas acceden a los servicios residenciales y atención a domicilio. En ese marco hay proveedores públicos, hay ayuntamientos o hospitales, por ejemplo, que ofrecen eh, en ese marco de elección por parte de las personas que ofrecen centros y servicios de atención hay proveedores privados sin fin de lucro, entidades sociales, y hay también proveedores privados con fin de lucro. Y ya no, hoy no vamos a entrar en esos datos, pero en el informe también se intenta identificar qué porcentaje en cada ámbito residencial y de atención a domicilio, qué porcentaje representa cada tipo de, de proveedor. Hay una idea, también como, como en igual de acceso universal a todas las personas, independientemente de su renta, a todas las personas que de, tienen un nivel determinado de, de dependencia que se valora con una escala que es de ámbito de toda Francia, pero es un acceso universal a los servicios, y un catálogo, una oferta de servicios que, al menos teóricamente y desde la perspectiva de Walde, se puede entender como más limitada o más genérica, porque básicamente son servicios residenciales, con dos o tres, fundamentalmente con un tipo de y centro residencial, que es el EPAC y con algunas otras variantes, o servicios de atención en el domicilio, que incluyen la, lo que entendemos en igual como atención domiciliaria, pero también la asistencia, la, las ayudas técnicas, las comidas a domicilio, incluso el pago eh, a una persona cuidadora siempre que no sea el conmigo. Pero sí se puede pensar que frente a catálogos y carteras de servicios mucho más detalladas, mucho más desarrolladas, mucho más amplias, por lo menos teóricamente, mucho más amplias y casi casi a veces exuberantes, el catálogo de servicios en Iparralde es más genérico, más vago y más corto, en cierto sentido. Eh, desde el punto de vista competencial, es obvio, es un sistema más centralizado, con un papel más importante de la Administración Central y luego con un papel muy importante del Consejo Departamental. Eh, en lo que es la regulación y sobre todo la prestación de los servicios y sobre todo un papel de los ayuntamientos más secundario en el sentido que es más discrecional, en el sentido de que las obligaciones sobre todo competen al, al departamento y las comunas o los ayuntamientos tienen un, un papel un poco más secundario, desde luego menos protagonista del que en de igualde eh, creo que también se puede hablar en Iparralde de un ámbito sociosanitario con una coordinación mucho mayor desde la base, la comprensión del sistema es mucho más sociosanitaria que lo que puede existir en, en Euskadi y luego, luego también hablaremos un poco de modelos de financiación diferentes en el sentido de que en Iparralde, por ejemplo, en la forma de, de financiar de la atención residencial es muy diferente, con tres tarifas diferentes para cada tipo de servicio residencial o con una financiación mediante una contribución eh, que se paga por parte de todos los trabajadores y de todos los empresarios. Luego entraremos un poco a la hora de las diferencias. Eh, ¿Cuál es el modelo, las características fundamentales del modelo en Navarra? Eh, en primer lugar, es un modelo que está en gran parte determinado a nivel estatal, a nivel español, porque viene determinado por por la ley de dependencia, pero su regulación eh, y su aplicación práctica, en cambio, está regulada por lo que son el ámbito de los servicios sociales y los servicios sociales son competencia fundamentalmente del gobierno de Navarra. Entonces, en ese sentido, es un modelo mucho más descentralizado y con mayor autonomía de lo local, en este caso de lo foral, que, por ejemplo, en el caso de Iparralde. Y en este caso, en el caso de Navarra, juega un papel protagonista el gobierno de Navarra, mediante la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas, con un papel importante, pero relativamente secundario, al menos si lo comparamos desde Euskadi, de los ayuntamientos, que tienen la obligación de prestar una serie de programas de atención a la dependencia y de promoción de la autonomía, pero que es bastante más limitado, competencialmente hablando, y en términos de responsabilidades, que lo que puede existir en Euskadi. Entonces, el modelo... Navarro en ese sentido es más centralizado, incluso más vertical, podríamos decir, que el modelo de Euskadi. También en Navarra, como en Iparralde y como en Euskadi, podemos hablar de un acceso universal a partir de una escala eh, de valoración de ámbito nacional, pero la gran diferencia, una referencia importante a lo que ocurre en Iparralde es que normalmente son las administraciones las que eh, contratan o conciertan la prestación del servicio al, al, presta, al proveedor de servicios que sea, pero son normalmente las administraciones las que eh, contratan o conciertan o convenian el servicio. Es verdad que hay un cierto margen de elección de las personas, las personas en Navarra, también en Euskadi, pueden elegir entre una prestación económica de cuidados en el entorno familiar o pueden elegir el servicio que requieren, pero a la hora de elegir el proveedor, a la hora de elegir el centro en el que van a recibir la atención, el, la lógica y la retórica de la libre elección, que es una retórica muy común en Europa, pues es un, un, una lógica que no está muy interiorizada eh, en, en igualdad en, en general. Eh, Navarra tiene también, y en ese sentido se parece a de un catálogo amplio de, de prestaciones, en ese sentido la mayor diferencia sería que tenemos una prestación, como en el resto del estado, una prestación para cuidadores familiares, que no existe o apenas existe en, en España, pero luego, también, uh, en mi parralde, perdón, pero luego también un catálogo mucho más amplio de servicios garantizados, de servicios residenciales, de atención diurna, de atención domiciliaria, de ayudas técnicas etcétera, etcétera. Eh, como en los demás territorios, la existencia de proveedores públicos, privados con fin de lucro y privados sin fin de lucro, yo creo que se puede hablar, al menos si nos comparáramos con, con Iparralde, de eh, una coordinación eh, sociosanitaria un poco más, más débil, y eh, por otra parte, si hablamos de, de financiación, pues los servicios se financian por parte de la administración central española, estatal, por parte de la administración autonómica y por parte también de los ayuntamientos, pero mediante impuestos generales. Y no existe como en Iparralde una cotización específica para financiar estos servicios. Y eh, si resumimos un poco los, las características del sistema de Euskadi, pues en muchos aspectos se parece al de Navarra. En el sentido también está determinado por una ley de ámbito estatal, que es la ley de dependencia, pero también en ese marco de descentralización mucho mayor que en Francia, con una gran autonomía local y cuando decimos locales de las instituciones tanto del gobierno, diputaciones y ayuntamientos, una gran autonomía para eh, desarrollar los servicios de la manera que, que se deciden desarrollar en, en Euskadi. La gran o la mayor diferencia con Navarra eh, y también con Iparralde podría ser el gran el alto grado de descentralización interna que tienen los servicios sociales en Euskadi, porque el gobierno no presta servicios de atención directa o solamente presta el servicio de atención a la dependencia, las diputaciones prestan los servicios de atención especializada fundamentalmente, residencias, centros de día y gestionan las prestaciones económicas, pero los ayuntamientos, a diferencia de lo que ocurre en Navarra, tienen... Todos los ayuntamientos, independientemente de su tamaño, tienen unas competencias para prestar servicios, no solamente programas de atención, como en Navarra, sino también servicios de atención diurna, viviendas tuteladas, eh, viviendas comunitarias, eh, el servicio social de base, evidentemente, tiene unas competencias mucho más tasadas, mucho más importantes eh, que lo que pueden tener, por ejemplo, eh, los ayuntamientos en, en Navarra. Y esa descentralización, la intervención, de muchas eh, administraciones diferentes y la necesidad de coordinar a muchas administraciones diferentes, pues es una de las principales características del sistema en Euskadi. De hecho, en Euskadi perfectamente podríamos hablar de tres sistemas diferentes, uno en Vizcaya, otro en Álava y otro en Guipúzcoa porque en, en muchos aspectos eh, la construcción, por razones históricas, etcétera la construcción del sistema es distinta en los tres, en los tres territorios. Y en los demás aspectos, pues creo que coincide con, con, con las características del sistema en Navarra. Eh, el acceso es universal a los servicios a partir de una escala de valoración que se determina a nivel estatal. Eh, la libertad de elección o la posibilidad de acceder a los servicios como en Navarra es fundamentalmente a través de la concertación o de la contratación por parte de las administraciones, aunque sí que es verdad que hay ciertas eh, opciones de de personalización o de elección, como decíamos antes, elegir una prestación familiar en lugar de servicios de atención directa, o también, y especialmente en Guipuzcoa, eh, lo que no ocurre en Alava y, y en Vizcaya, la posibilidad de optar por una prestación de asistencia personal, que se parece en gran medida o en cierta medida a las prestaciones de este tipo que existen en otros países de, de Europa. También creo que se puede hablar de, de escasa coordinación sociosanitaria eh, proveedores públicos, privados, con fin de lucro y sin fin de lucro, aunque también es verdad que el peso de cada tipo de proveedor es muy diferente en Guipúzcoa que en Álava que en Vizcaya. Álava tradicionalmente ha recurrido más históricamente a los servicios públicos, a la titularidad pública, y Guipúzcoa, por ejemplo, ha recurrido históricamente más a las entidades privadas sin fin de lucro. Eh, entonces, los datos... Eh, eh, eh, ya decía antes que, que es verdad que no es sencillo comparar los datos porque, porque no partimos de definiciones idénticas, etcétera. Pero el primer elemento, si vemos cuántas personas están valoradas de todas las edades, eh, porque es verdad que, que el sistema de atención a la dependencia en España es para cualquier edad y el sistema que estamos analizando en Iparralde es para mayores de 60. Pero si tenemos también en cuenta las personas que reciben las prestaciones para adultos con discapacidad en Francia, en, en Iparralde, perdón, y el conjunto de, de las personas que reciben servicios de atención a la dependencia en Navarra y en Euskadi, pues vemos que el pro, el, la proporción de personas atendidas no es muy diferente. Y oscila, como veis en el gráfico, entre el 3,7 en, en Euskadi y el 2,3 en Navarra. Y Iparralde estaría en una posición un poco intermedia. Entonces, una parte es importante, es curioso que las principales diferencias no se dan entre Oalde y e Parralde con dos sistemas muy diferentes, sino en función de estos datos las principales diferencias se dan entre Navarra y Euskadi, sin que se puede decir también que las diferencias son gigantescas. Esto es lo que tiene que ver con las personas atendidas en cada territorio. Si pasamos de diapositiva y vemos un poco... Eh, el número de personas mayores o la proporción de personas mayores que están atendidas con los tres grandes tipos de servicios. Los servicios a domicilio, que incluyen centros de día, que incluyen también la PEAP en Guipúzcoa, los servicios residenciales, que incluyen tanto residencias como viviendas comunitarias o residencias autonomía, etcétera, Y eh, las prestaciones para el cuidado familiar, que como he dicho antes, fundamentalmente existen únicamente en Iparralde. Y ahí nos encontramos, eh, teniendo muy en cuenta, yo insistiría en las dificultades para, para tener datos comparables y datos homogéneos, pero lo que nos dicen estos datos pues, pues es relativamente interesante. Lo que vemos es que, que el, los servicios a domicilio tienen una extensión algo mayor en Iparralde, tampoco muchísimo mayor, pero sí es mayor, 6,5 de las personas de más de 65 años, 4,6 en tal en Euskadi, y que la cobertura de los servicios residenciales pues es más o menos parecida a la que puede existir en, en Eualde. En cualquier caso, la suma de los servicios de atención directa es algo mayor, pero no muchísimo mayor, y quizás es uno de los, de los datos más interesantes es algo mayor en Iparralde, pero no es, siendo un sistema distinto, con una trayectoria más larga, etcétera, no es muchísimo mayor. Eh, ¿Qué es lo que nos diferencia? Bueno, pues, pues que tanto en Navarra como en Euskadi tenemos un porcentaje muy alto de personas que lo que han recibido es una prestación de cuidados en el entorno familiar, que es una ayuda a las familias que cuidan a personas dependientes. Incluso si tenemos en cuenta que tanto en Euskadi y en Navarra eh, aquí no estamos comparando personas, en realidad prestaciones, porque hay personas que pueden compatibilizar una prestación eh, familiar con una atención domiciliaria. Yo creo que podríamos decir que en realidad el porcentaje de personas atendidas es bastante parecido en los tres territorios y otra cuestión importante, creo que se puede decir que el porcentaje de personas que reciben atención directa, que reciben atención profesional, también es bastante parecido en los tres territorios, lo cual, pues a priori, puede ser un poco sorprendente en tres territorios o por lo menos en dos territorios con marcos legales tan distintos. Al final, el número de el porcentaje de personas atendidas sea bastante parecido. En cuanto al gasto, y también comparar el gasto es, es muy difícil, pero si comparamos, y creo que se puede comparar con bastante facilidad, al menos el gasto en lo que entendemos servicios sociales, donde también entraría eh, políticas de exclusión, políticas de atención a personas con enfermedad mental y políticas de infancia, eh, si analizamos el gasto por habitante, pues vemos también que las diferencias son bastante pequeñas o, o mucho más pequeñas de las que igual a priori podemos haber pensado. Y os fijan, además las diferencias también, medidas de esta manera, y medir el gasto a veces no siempre está muy claro cuáles son los gastos que hay que tener en cuenta, pero lo que vemos es que, que, entre, que además Euskadi y Pirineos Atlánticos tienen una cantidad por habitante casi idéntica, 536 euros, aquí no tenemos en cuenta la RGI ni, ni la RSA de Francia y Navarra un poquito menos, pero también en esta misma línea. Entonces, incluso medida de la manera más objetiva posible, lo que vemos es que el nivel de gasto en el gasto en personas mayores es diferente. Aquí lo que hemos recogido es el gasto en servicios sociales de atención directa, sin tener en cuenta las prestaciones de la dependencia en, en Euskadi y en Navarra, por, porque no teníamos datos para ello, pero vemos que los niveles de gasto en realidad son tan diferentes o que son menos diferentes de lo que inicialmente hubiéramos podido pensar. Y donde sí hay unas diferencias muy importantes en la siguiente diapositiva es en lo que se refiere al personal, al personal que trabaja en los servicios sociales. Eh, y vemos que hay una diferencia grandísima entre un lado y otro de la MUA. En, en Perineos Atlánticos, en el censo de 2017, lo que nos dice es que eh, hay, eh, por cada mil habitantes hay 37 personas que trabajan en el ámbito de los servicios sociales y en cambio en Egoalde, en, en Euskadi y en Navarra andaríamos en torno al 15. Las fuentes no son las mismas y aquí... El personal que trabaja en el ámbito de la infancia, de la, de la discapacidad, de la exclusión, pero vemos que las diferencias son muy, muy importantes, mucho más importantes de las que veíamos en, en cuanto a cobertura, por ejemplo. Y la verdad es que no es muy fácil interpretar por qué hay estas diferencias. Puede ser que en otros servicios de discapacidad, enfermedad mental, infancia, los servicios sean mucho mayores en Iparralde eh, y no hemos entrado en otros servicios. Puede ser que las ratios de atención sean mayores y probablemente las ratios de atención, por ejemplo, las residencias mayores, sí sean mayores que en el conjunto de Euskadi. Eh, puede ser también que estadísticamente la forma de recoger no sea exactamente la misma. También es verdad que, otra, luego hablaremos de las diferencias, que hay una parte del personal que realmente está atendiendo a personas mayores dependientes que en Euskadi se registra como personal de servicio doméstico. Entonces pues puede haber muchas explicaciones a esta diferencia, pero la diferencia es bastante evidente, mucho mayor que la que se da en lo que tiene que ver con el gasto, en lo que tiene que ver con las personas atendidas o con los servicios que, que se prestan. Eh, bueno, y explicados un poco lo, los datos generales, eh, y ya por ir terminando, sí que eh, se puede plantear un poco cuáles son las similitudes y las diferencias. Entonces, en cuanto a, a aspectos parecidos, yo, yo empezaría diciendo que el de la dependencia, eh, bueno, en todos los países, también en Iparral de y Navarra, es un sistema peor definido, con un objeto menos claro y con un contorno menos claro que otros ámbitos, como pueden ser la salud o como pueden ser la, la educación y eso yo creo que es una característica general de todos los sistemas que llamamos de cuidados de larga duración y que también se da la, la propia identificación de las necesidades por parte de las personas, es, eh, en los tres territorios es más vaga que las necesidades en el ámbito de la educación, que son mucho más tasadas, mucho más claras, o incluso en el ámbito de, de la salud. En los tres territorios también se puede hablar, como territorios del sur de Europa, que son los tres, de crisis de los cuidados, con cada vez mayores necesidades de atención, estamos hablando de los territorios más envejecidos de Europa y de territorios que en los últimos años han tenido una mayor incorporación de las mujeres al mercado de trabajo, entonces cada vez mayores necesidades de atención y cada vez menos disponibilidad de las familias y de las mujeres de las familias para atender a las personas mayores. Esto pasa en toda Europa, pero seguramente pasa más en Navarra, Euskadi y también en, en Iparralda. En los tres territorios hay un derecho subjetivo, garantizado, y universal, que no está vinculado a la renta, a la percepción de cuidados, aunque sí es verdad que está modulado en función de la renta, también en los tres territorios. Y en los tres territorios, además, existe la idea del establecimiento de planes individuales de atención. Eh, luego hay algunas diferencias en ellos, pero los tres, tanto Iparralde como, como Navarra como Euskadi, eh, articulan los servicios que se prestan a las personas a través de unos planes individualizados de atención. En los tres también hay, se puede hablar de un modelo mixto para la provisión de servicios, con, con servicios de titularidad pública, privada, con fin de lucro y sin fin de lucro. En un marco además de responsabilidad pública. Entonces, la idea de, de que los servicios sean solo prestados por lo público o que, o que lo público no intervenga, pues no existe en ninguno de los tres territorios en los que la idea de responsabilidad pública y de provisión mixta en los tres territorios está bastante Aceptada. Creo que también una cuestión eh, similar en los tres territorios y en toda Europa es una apuesta institucional por el cuidado en el domicilio y la atención comunitaria frente al cuidado institucional y en grandes residencias y en ese marco un desarrollo creciente eh, también en los tres territorios creo que se puede ver de fórmulas residenciales ligeras, eh, viviendas tuteladas o las residencias autonomía de, de Iparralde. Apartamentos tutelados que podríamos decir que están a medio camino entre el domicilio y la residencia, la residencia convencional. Yo creo que ese tipo de alternativas eh, de residencia son cada vez más extendidas en los tres en los tres territorios. Ahora, ahora tienes que ir. En los tres territorios. ¿Ah? También... No. Bueno, pues espera, espera. Ahí. Ah, sí ahora, sí, ahora sí. Vale. En los tres territorios creo que podemos hablar también de, de copago, diseñado de una forma u otra, pero los tres territorios que las personas que usan los servicios tienen que pagar una parte en función de su renta y del coste del servicio tienen que pagar una parte del, del servicio. Creo que también, aunque quizá no al mismo nivel, pero en los tres territorios se puede hablar de problemas importantes en lo que tiene que ver con el personal, con la cualificación, con la profesionalización, con el reclutamiento y con las condiciones laborales, con la, la rotación y eh, con las condiciones laborales del personal que trabaja en los distintos servicios. También en los tres eh, hay que hablar de modelos de atención que están claramente determinados por roles de género, porque la mayor parte de, los, de quienes trabajan y de quienes son atendidos o atendidas son, son mujeres, tanto profesionales como cuidadoras, como personas atendidas. Aunque no hemos entrado mucho en el informe, en las características de las personas, eh, creo que se puede decir también que los tres, las personas con dependencia, las personas que llegan a los servicios y que son valoradas son cada vez más mayores, y cada vez con necesidades más intensas de apoyo. Y por último, creo que también se puede decir otra similitud, pues creo que tiene que ver con los datos: ¿no? el porcentaje de personas atendidas, el gasto, el tipo de servicios que se utilizan. Es bastante parecido, más de lo que podemos haber pensado, y quizá las diferencias son más grandes en lo que tiene que ver con las dotaciones de, de personal. Y en cuanto a las diferencias, una fundamental, por lo menos en teoría, quizá luego en la práctica no lo, no lo sea tanto, pero una fundamental a mi juicio tiene que ver con la forma de acceder a los servicios. Eh, en eh, Navarra y en Euskadi eh, la forma preferente es... Mediante la contratación de la administración, es la administración la que contrata y la que asigna el servicio a la persona, aunque la persona tenga una cierta capacidad de elegir. Y en Iparralde y en toda Francia, como pasa en Alemania, como pasa en muchos otros países, hay una idea, una retórica de la libre elección de que la persona tiene que poder elegir a qué residencia va o qué centro o qué empresa de atención domiciliaria contrata más, más elaborada. Es verdad que la libertad de elección luego está muy determinada por otras cosas como como la oferta de servicios en el territorio, etcétera, etcétera. Pero la idea de que, de que no es tanto la administración la que contrata y asigna la plaza, eh, sino la persona la que elige o la familia, la que elige el centro o la entidad que quiere, con la que quiere, mediante la cual quiere ser atendida, pues es una diferencia importante. Otra diferencia importante tiene que ver con la distribución de las competencias y la arquitectura administrativa. Mi Parralde viene de un estado mucho más centralizado, donde también es verdad que la región eh, y el estado tienen un papel más importante y, y lo local, eh, la administración del departamento, fundamentalmente lo que hace es la provisión de los servicios. En Navarra, en cambio, tenemos un modelo más foral, más, más autonómico en ese sentido, más centralizado por el, por el gobierno, con un papel menor eh, de los ayuntamientos y en cambio en Euskadi tenemos un modelo mucho más descentralizado en el que intervienen mucho más agentes y eso tiene, fundamentalmente además por razones históricas, eso tiene ventajas y tiene desventajas, pero es evidente que en Euskadi la gobernanza del sistema es más complicada porque intervienen muchos ayuntamientos con competencias muy importantes, tres diputaciones y un gobierno. Eh, en ese sentido, creo que, que se puede hablar de un mayor protagonismo de atención primaria municipal en Euskadi que en Navarra o que en Iparralde, porque las competencias de los ayuntamientos en, en Egualde, en Euskadi, son claramente más importantes que las que tienen en los otros dos territorios. También antes hemos dicho algo del catálogo de servicios disponibles, que en Iparralde es más limitado, antes decíamos más, más genérico, más vago. En cambio, las carteras de servicios tanto de Navarra como de, de Euskadi pues son muchísimo más detalladas y muchísimo más eh, delimitadas con un montón de servicios diferentes. Luego, eh, creo, aunque no hemos entrado en este detalle, creo que habría que hablar también de diferencias en lo que se refiere a la capacidad de, de prescripción de los profesionales, o sea, cuando se hace un plan individual, probablemente si sí, analizamos en detalle, eh, y hablando también de la elección de los profesionales, de las personas usuarias, pero qué capacidad tienen los profesionales para ser ellos los que deciden qué servicios requiere una persona, o, o, o si es la persona la que tiene la libertad de elegir, no, yo quiero este servicio, quiero este otro, en el marco de un plan individual de atención, ahí creo que habría un margen interesante para que no hemos entrado mucho, pero probablemente las diferencias en ese aspecto sean importantes. Y otra diferencia fundamental es que en Eualde, por, por debido a la normativa estatal, hay una prestación que es solamente para cuidados en el entorno familiar. Es verdad que en Iparralde eh, se puede utilizar la, la prestación APA a domicilio para contratar a una persona de la familia que no sea el cónyuge. Pero el marco y la importancia de la PCF en Neualde, en Navarra y en, en, en España es muy importante y en cierto sentido además coincide con un modelo pues más de familia, más de cuidado informal en el que las mujeres y las familias hacen cargo de la, del cuidado. Y esta prestación pues en cierto modo compensa, refuerza o desde luego responde a ese carácter más, más familiarista del sistema en Egualde. Eh, y ya por terminar, algunos otro, algunas otras diferencias. Eh, creo que hay un mayor desarrollo de los servicios de atención domiciliaria en Iparralde que en Eualde, con más cobertura, más variedad de servicios también, porque hay distintas modalidades de SAT, probablemente también con más intensidad, aunque eso no lo hemos podido medir. Otra diferencia importante es el carácter más medicalizado de las residencias de Iparralde, donde el papel del médico coordinador y el papel de la, de la administración sanitaria al definir el funcionamiento de las residencias y al financiar las residencias es mucho más importante. Creo que también hay diferencias en el alcance del marco regulador, porque un ejemplo por ejemplo, en Iparralde no se regulan las ratios de personal de las residencias. Aquí nos parece inconcebible que no se regulen las ratios, pero es verdad que en Francia y en muchos países pues, se regulan menos algunos aspectos y se piden más resultados. Pero, por ejemplo, el marco regulador es mucho más estricto, por lo menos a priori, en Egoalde que en Iparralde. Eh, hemos hablado de mayores dotaciones profesionales en el norte que en el sur, que se pueden deber a más cobertura de otros servicios, a mayores ratios de atención... A diferencia en cuanto a registros estadísticos, pero es verdad que hay más personas trabajando en el ámbito de los servicios sociales y en ese sentido no se puede olvidar un ámbito en el que no hemos entrado, pero que es que tanto en Euskadi como en Navarra es mucho más habitual el recurso al servicio doméstico y sobre todo a mujeres inmigrantes, que es una figura menos desarrollada o menos habitual en, en Iparralde. Y luego creo que también hay diferencias muy importantes en cuanto a financiación. Una tiene que ver con que en Iparralde y en toda Francia, todas las personas que trabajan y todos los empresarios pagan una cotización específica para financiar los gastos de atención a la dependencia, algo que no existe ni en Navarra, ni en Euskadi, ni en ningún territorio de España. El copago se plantea de una manera muy diferente, no menor, pero sin quizá más clara y más racional y más objetiva que en Iparralde, porque las personas se distinguen, el coste sanitario, el coste asistencial y el coste de alojamiento, y las personas que pagan el 100% del coste de alojamiento pero no pagan el coste sanitario y la prestación que reciben es para el coste de atención a la dependencia, hay una financiación mucho más estructural y mucho más articulada y probablemente más generosa del sistema de salud. Incluso el sistema de vivienda interviene en la financiación de las personas del coste residencial de las personas que no tienen recursos. Entonces, las formas de financiar eh, los servicios de atención a la dependencia son muy, muy distintas y las diferencias fundamentales son entre Gualde y Parralde, porque en ese sentido Euskadi y Navarra pues, coinciden en bastantes aspectos. Y por terminar ya, los retos comunes, pues eh, los que hemos podido identificar y que son comunes a los tres territorios, pues en, en primer lugar yo destacaría... Eh, la necesidad de promover, promover los servicios y programas más preventivos, eh, no solo los paliativos o las personas que ya están en situación de dependencia, sino todos los servicios más ligeros que tienen una capacidad preventiva. Reforzar la atención domiciliaria frente a la institucional y además diversificar los apoyos a las personas en domicilio con ayudas técnicas, comidas al domicilio otro tipo de servicios que complementen la, lo que entendemos por asistencia domiciliaria. Creo que también hay un reto en la necesidad de fomentar eh, la remodelación arquitectónica, ambiental de las residencias en cuanto a tamaños, y estructuras y ubicaciones, pero también promover nuevos modelos residenciales con centros más pequeños, más hogareños. Bueno, ya damos algunos datos sobre el tamaño medio de los centros, pero creo que, que pensar el diseño de las residencias es un reto de los tres territorios. Otro reto común, claro, es el de reforzar los servicios de apoyo a las personas cuidadoras, el intervenir en un tema que cada vez se habla más en lo que tiene que ver con el aislamiento y la soledad de las personas mayores, promover también enfoques más comunitarios, más de autoorganización de los actores locales a nivel territorial, complementando eh, la intervención de las administraciones… Otro reto importante, que, no, que yo creo que es obvio en Euskadi, pero que también creo que existe en Navarra y en Iparralde, es el de reducir las desigualdades territoriales en el acceso a los recursos, porque no es lo mismo, bien por la capacidad que cada ayuntamiento pueda tener en Euskadi, bien por la oferta de servicios que pueda haber en zonas rurales y urbanas, pero eh, las posibilidades de acceder a, a los recursos no son exactamente las mismas en función del, del lugar en el que vivas, y creo que eso ocurre en los tres territorios. Y eh, por seguir con los retos comunes, eh, sí, yo creo que también eh, los últimos que insistiría es pues, la necesidad de promover un modelo de atención más personalizado, le llamemos como le llamemos, la atención centrada a la persona o como le queramos llamar, pero más flexible, menos rígido más dentro de las necesidades de las personas y no las necesidades del sistema o de las propias organizaciones garantizar la continuidad de la atención a medida que las personas van cambiando de situación eh, ninguno de los tres sistemas es particularmente capaz de, de ir acompañando a las personas a medida que van cambiando su situación y sus necesidades el de la sostenibilidad económica de del sistema sabiendo que los modelos de financiación son diferentes pero el de la sostenibilidad económica y el de la capacidad de las instituciones competentes para cumplir con sus funciones, pues es un reto también que existe en los tres territorios. Otro reto común, me parece que es obvio, aunque la situación tampoco sea la misma, es la de mejorar las condiciones laborales, la cualificación y la profesionalización de, del sector. Eh, mejorar la coordinación interinstitucional y evitar la fragmentación administrativa, probablemente... Con diferencias, eh, pero es un reto común también en los tres territorios. Avanzar en evaluación, innovación, investigación y gestión de la calidad también es, y, y la situación también eh, en Francia quizá oniparral es distinta de la del Ovalde, pero también hay toda una necesidad de, de supervisar y de evaluar mejor el resultado de los servicios. Y por último, pues yo también creo que habría que insistir en reducir el impacto de los roles de género en la, en la organización del sistema. Esta, usted, ¿usted eh, es la que llegue pasado, Egunon de Nori. Es que el de Escaricasco, Partaide os John parte Inés, e Nicolás. E, eta baita Partaide de gusti hoy. gurekin goisean. Eta espero. Monsieur, egongo Karen. Egongo Karen ere da torren amabos to Basque Como sabéis, el objetivo de estas dos jornadas, de la del día de hoy y la del día 21, eh, organizado por Resco y Caspunza, en el proyecto del trabajo del, de los ámbitos de trabajo del modelo de bienestar en Euskal Herria. Eh, buscamos configurar un espacio para el análisis comparado entre los tres territorios, para que aprendamos unos de otros, para que seamos capaces de innovar en nuestros respectivos territorios, en nuestros ámbitos de bienestar social. El objetivo, por tanto, es llevar a cabo la presentación de un, del informe que Joseba va a exquisitamente ha presentado y del que tenéis un resumen ejecutivo y creo que ya disponéis ya del resumen completo del link eh, socializarlo entre nosotros, elaborar propuestas al informe eh, al objeto de que sea un punto de encuentro entre administraciones públicas pero de nivel técnico y de nivel político también con la academia, con las universidades, con los centros de investigación ...y con los agentes sociales que en materia de bienestar social trabajamos en todos los territorios. Eh, hoy contamos con, con John Iribar, con Inés Francés y con Nicolás Lantavard que, que tenemos en pantalla. Tenemos, son las 10.34, eh, después de esta breve presentación de ellos... Daremos paso a un espacio de unos 40 minutos aproximadamente centrados en dos preguntas a ellos y después trataremos de que abrir un espacio de unos 10 minutos para que, si hay preguntas de entre vosotros, se centralicen y se les hagan llegar a ellos. Os presento brevemente a las personas que tenemos entre nosotros. Eh, Johnny Iribar viene de la Diputación Foral de Guipúzcoa. Él es el jefe del Servicio de Planificación, Concertación y Prestaciones Económicas. Es sociólogo, lleva muchos años de responsable en estos servicios de la Diputación y es de Azpeitia. Inés, Inés nació, Inés francés, viene del gobierno de Navarra. Nació en Zaragoza. Eh, es licenciada en Medicina ...por la Universidad y Cirugía por la Universidad de Zaragoza... ...especialista en Geriatría y Gerontología... ...titulada y experta en Gestión Clínica en Salud Mental... ...por la Universidad de Deusto... ...y máster en Psicología y Neurociencia Cognitiva... ...por la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha <coughs> Trabajado en distintos... ...en la Clínica psicogeriátrica de Alzasu ...como directora médica ha sido presidenta de la Sociedad Navarra de Geriatría y Gerontología, eh, ha sido responsable de la unidad de psicogeriatría del de área de salud de Tudela y lleva ya dos legislaturas como directora gerente de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas. Y Nicolás Lampereur... Eh, Il est directeur de, de l'autonomie au sein de la Direction générale adjointe des solidarités humaines du département des Pyrénées-Atlantiques. Il a cherché de mener la politique en faveur de l'autonomie la des personnes âgées et des personnes handicapées sur son territoire. Cherché particulièrement de la gestion des prestations sociales permettant de financer la part la planificación, el financiamiento y el control de la oferta médicale social y la animación territorial en materia de prevención, de soutien aux edades, de lucha contra el bon. de como Gracias. Eh, doy paso, por lo tanto, eh, a los intervinientes. Eh, bueno, el orden puede ser el que ellos quieran, evidentemente, propongo que sea el que el de las presentaciones John Inés y Nicolás eh, bueno en principio van, no, yo os voy a lanzar dos preguntas con independencia de que hagáis alguna pequeña introducción de lo que queráis decir desde vuestro propio ámbito eh, os voy a dar entre cinco y siete minutos de tiempo para cada una de las preguntas para que podamos controlar bien los tiempos y la primera de ellas, que le hago primero a John, es, eh, bueno, ¿cuáles son, John, los retos en materia de atención a las personas mayores, gestión de cuidados, a los que se enfrenta Guipúzcoa? ¿Eh? Eh, ¿Estás de acuerdo con los que Joseba Zalacaín y el equipo que ha elaborado el informe, ha enumerado en el informe? Eh, ¿Cuáles añadirías o cuáles también crees que eh, podrían estar de más? John. Bueno, yo sí estoy de acuerdo. Eh, creo que están bien reflejados en el informe. Eh, los retos principales. Eh, hay un reto, digamos, macro, que es el crecimiento de la población eh, mayor. ¿Eh? eso también eh, creo que tenemos que tener en cuenta que una cosa es hacer la foto de lo que tenemos en este momento que ahora entraremos pero como panorama principal es importante entender que nos vamos a enfrentar en los próximos años a un incremento considerable de la población eh, mayor dependiente y a la vez con una reducción de la capacidad de atención según el modelo tradicional de las familias entonces en ese contexto eh, estoy hablando de que Dentro de 20 años tendremos el baby boom. ¿eh? Yo soy del baby boom. Pues yo, dentro de 20 años, pues estoy en sus servicios. ¿no? Entonces, la base de la población va a aumentar mucho. De los aspectos que se, se denuncia en el informe, yo, desde luego, creo que el principal es la debilidad de los servicios públicos de apoyo en el domicilio frente a lo residencial. Eh, no estoy hablando de que no existan, estoy hablando de que son débiles. Eh, y son débiles fundamentalmente porque tienen una escasa cobertura y sobre todo una muy baja intensidad. Y creo que tenemos que intentar eh, situar bien esas cosas. A veces hablamos de coberturas y hablamos de miles de personas que son atendidas, de miles de personas que reciben prestaciones, etc. Y no nos fijamos tanto en si esa prestación tal como está diseñada o ese servicio realmente está ofreciendo una intensidad de apoyo suficiente ¿eh? mi opinión es que no es decir mi opinión es que la ayuda a domicilio por ejemplo no es suficiente ofrecer una hora de atención o dos al día de lunes a viernes y no ofrecerla los fines de semana y no ofrecerla los días festivos o no ofrecerla por la tarde o no ofrecerla por la noche cuando hablamos de gente dependiente que si está en una residencia tiene una atención 24 horas 365 eh, días al año ¿Eh? Por lo tanto, hay servicios que no se pueden comparar desde el punto de vista de intensidad. Tenemos un peso excesivo de las prestaciones económicas, especialmente la de la PCF, ¿eh? que en el caso de Guipúzcoa hemos intentado reorientar, pero que digamos, no nos ha seguido nadie. ¿eh? Estamos un poco solos en, este, en esta línea de avanzar hacia el tema de la contratación profesional, pero de hecho hay su uso excesivo. Eh, hay poco apoyo a las personas cuidadoras no profesionales, a las familias. Lo hay, pero hay poco. Hay una evidente necesidad de mejora de las condiciones laborales en el sector en general. Nosotros eh, si hablamos del conjunto de Euskadi, el caso de Ipuzca es un poco diferente. Tenemos pues, que Ipuzca tiene las mejores condiciones dentro de lo mejorable, pero si hablamos de Euskadi, eh, son evidentes necesidades de mejora. El tema de la coordinación que bueno que llevamos años con este tema de la coordinación social y hemos avanzado muy, muy poco. Y por último, los cambios necesarios en el modelo residencial, o de residencial, los pues que también llevamos hablando mucho tiempo, pero que son muy, muy complejos. Esos son los que destacaría yo. Y finalmente, y también la cita de va yo directamente hablaría de desigualdades en el caso de Euskadi, ¿eh? entre los territorios, ¿eh? que son desigualdades que, en mi opinión, además, se están acentuando, ¿eh? porque están abarcando ya varios aspectos. decir ¿eh? todo el tema de las condiciones laborales, que son diferentes. He hablado del tema de la PEAP, que en la Cusba existe y se presta a los mayores, pero no a los demás territorios. Eh, el copago es diferente en los territorios. En fin, es un reto. Listo. Egúnon, eh, eh, buenos días a todos y todas. Si sobre, en primer lugar, sí si que os quería felicitar por, por el informe, porque creo que bueno, tiene pues, una, una comparativa importante entre los territorios. Y la verdad es que tengo mucho que aportar a, a los retos que, que habéis planteado, porque yo creo que están perfectamente definidos y la verdad es que coincidimos prácticamente al cien por cien, por decir al cien con los que plantea también Hipusco. Me imagino que con diferentes intensidades, pero desde Navarra eh, los voy a enumerar, aunque sea repetir, pero sé que uno de los principales retos que tenemos en estos momentos es eh, fomentar la atención domiciliaria. ¿eh? Tenemos un sistema también que, como decía eh, John, es un sistema débil, ¿eh? que es poco, tiene una cobertura escasa, una baja intensidad, sobre todo no llega a las necesidades reales de las personas. Tiene, es muy poco flexible, ¿no? es, un, es un modelo que eh, muy, muy rígido, que bueno, presta una serie de horas, pero no se adapta a las necesidades reales de las personas. Y eso lo que está haciendo es que progresivamente lo que vemos es que las personas no acceden a él porque no responde a sus necesidades y optan por otras alternativas, muchas de ellas privadas, ¿no? buscando eh, alternativas a esas prestaciones que, que estamos dando en el domicilio. Por lo tanto, creo que tenemos como reto importante crear una eh, atención domiciliaria sólida que, no, eh, que abarque muchos más servicios de los que en estos momentos estamos eh, prestando, que además eh, están eh, fragmentados, porque es verdad que están prestando otro tipo de servicios, como pueden ser comidas a domicilio, como pueden ser otro tipo, otro tipo de programas de promoción de autonomía, pero no tienen una buena conexión entre ellos. Otro tema que en el, eh, reflejáis en el, en el informe y que lo vemos claramente es la atención preventiva ¿no? y a la, al hilo de lo que comentaba John también pensando en el reto demográfico que tenemos por delante creo que es algo que tendríamos que tener mucho más presente. Una atención preventiva no solamente en personas con reconocimiento de dependencia que es donde en estos momentos creo que nos encorseta mucho el sistema porque eh, la ley de dependencia nos ha dirigido de alguna forma ¿no? a, a prestar de una forma más intensa los servicios a las personas con reconocimiento de dependencia, pero nos hemos dejado ese grupo de personas que sí quedan en una puntuación de dependencia, pero el sistema no lo reconoce como dependientes. ¿no? Podríamos decir esos dependientes leves por debajo de esos 25 puntos en el baremo, que verdaderamente sería donde las intervenciones de prevención serían mucho más eficaces y podríamos retrasar ¿no? eh, procesos. De, de, de discapacidad y de dependencia. Por lo tanto, ese es otro ámbito en el que creo que tenemos un reto importante, bien dentro del sistema de dependencia tal y como está definido o fuera del sistema de, de dependencia. Otro reto que, como dice eh, un antiguo conocido, es de la integración sociosanitaria. La verdad es que eso lo tenemos sin resolver, tenemos culturas muy diferentes todavía entre ambos sistemas, pero eh, tiene que ser eh, una, un, un elemento a conseguir sí o sí. Estamos abocados necesariamente a, a entender nuestros sistemas para poder ser mucho más eficaces. Entonces, en estos momentos, tanto para las personas dependientes como para las personas sin reconocimiento de dependencia, pero que van a tener una discapacidad sobrevenida o eh, otras necesidades, creo que es una un, necesariamente tenemos que apostar por, por, por, este, eh, por este reto. Y, eh, bueno, lo mismo que habéis comentado de las mejoras de las condiciones laborales y el poder captar personal y cualificar a ese personal. Yo creo que ese es uno de los eh, elementos también los que tenemos más déficit en estos momentos, de poder tener personal eh, cualificado. Eh, la formación de ese, de ese personal, eh, nos, nos surge formar de ese personal cuando hay personas en estos momentos que van a tener dificultades de entrar en los sistemas formativos que en estos momentos tenemos, que también son bastante rígidos y sin embargo son personas que están trabajando en el ámbito laboral, muchas de ellas en la economía sumergida y que tienen habilidades para proporcionar cuidados, pero posiblemente no tengan capacidad y no tengan disponibilidad por su trabajo para someterse a procesos formativos. Y eso es importante, aparte de la necesidad clara de mejorar las condiciones laborales del sector, por lo menos en, en Navarra. Otro reto claro es el del apoyo a las familias cuidadoras. Eh, ahí tenemos que articular también eh, fórmulas de apoyo en las que aquellas personas que quieran cuidar a los suyos se vean apoyadas, se vean sostenidas. Creo que es algo que tenemos que mantener en una sociedad que tradicionalmente ha sido ¿no? prestadora de cuidados, pero que con la disminución en estos momentos de los modelos familiares, aquellas que, que quieren cuidar tenemos que procurar que lo, que, lo, que lo puedan seguir haciendo con los apoyos. Eh, comentáis en el informe, pues programas de respiro, ¿no? Eh, no solamente las ayudas económicas, que como dice John, verdaderamente en, en ambas, eh, con, eh, ¿no? en nuestras dos, territorios siguen teniendo una, una demanda importante por parte de las personas eh, usuarias y por lo tanto posiblemente tengamos que darle una vuelta y reconvertirlas para que verdaderamente den respuesta a las necesidades de esas personas dependientes. Eh, y eh, también por último eh, la transformación de los modelos de atención, creo que ahí tenemos también un reto importante no solamente del diseño de los centros residenciales sino eh, incentivar e eh, impulsar todo lo que es el modelo de atención centrada de la persona, ¿no? el, el, el, el huir de nuestras estructuras tan rígidas centradas en los servicios y organizadas en los servicios y ver qué es lo que necesitan las personas y cómo podemos poner los servicios en realidad, ¿no? primando también esa autonomía que comentabas. Yo creo que, bueno, así de una forma muy resumida, yo creo que coincidimos prácticamente al 100% ¿eh? y son, son los retos que tenemos en el equipo. Muchas gracias, Inés. Eh, bueno, ¿cómo ahora tú, estás? ¿Cómo estás? Kevin. Y la chica, recordaros que si queréis enviar eh, preguntas a, a John, a Inés o a Nicolás, eh, tenéis la posibilidad de hacerlo por escrito ahora para que después tengamos un espacio. Eh, Mentenam, monsieur, monsieur Nicolás, eh, bon, je répète, si vous voulez eh, la. la Première demande, c'est décrivez les défis auxquels votre territoire des pyrénées atlantiques est confronté en matière de soins aux personnes âgées et de gestion des soins. Et si vous êtes d'accord avec ceux qui sont énumérés dans le rapport qu'on qu a fait et qu'on a présenté, euh, qu'est-ce que vous ajouteriez, ajouteriez, ajouteriez à Ce rapport. Merci Nicolas. Bonjour à tous. Merci d'abord de l'invitation. Je vous propose peut-être de partager mon écran, puisque pour répondre à cette question, j'avais préparé un petit support que je vous mets donc à l'écran. J'espère que ça va marcher. Ça va Oui. Vous le voyez Très bien. Donc, pour répondre à la question, oui, d'abord, je dois dire que je partage, comme, comme les collègues des deux autres territoires, euh, oui, les, les conclusions de ce rapport. Et je trouve que le rapport est très, euh, a réalisé un exercice qui était très compliqué, puisqu'effectivement, il a, il a essayé de, de mettre en regard des organisations, des fonctionnements et des, des modes de financement très différents. Et donc, euh, je salue le travail qui, qui a été fait à ce titre. Moi, il y a trois, trois enjeux que j'ai que un petit peu mis, que j'ai retenus par rapport à, à la question qui a été posée. Ce n'est pas, pas bien entendu exhaustif, mais ça rejoint très largement ce qui a été dit précédemment. Donc je vais essayer d'aller rapidement pour respecter le, le temps. Le premier enjeu, il a été évoqué, il a été évoqué par mes prédécesseurs, par Yone en particulier, c'est bien sûr le vieillissement de la population. Euh, le territoire des, des, du Pays Basque, du Nord-Pays Basque, n'est pas épargné comme le reste de la France par, euh, par évidemment cette évolution démographique. La caractéristique que l'on a sur notre territoire des Pyrénées-Atlantiques, c'est qu'effectivement la part des, des personnes de 75 ans et plus est déjà plus élevée que ce que l'on constate en moyenne au niveau national en France. Donc on est particulièrement touché effectivement par cette, euh, par cette évolution démographique. Et on projette que d'ici à 2050, nous aurons effectivement une part de ces personnes de 75 ans et plus qui sera à peu près égale à celle des moins de 20 ans. Donc, ce vieillissement, il pose vraiment des questions à la fois démographiques, mais aussi politiques sur la place de ces seniors dans la société. Et puis, bien entendu, économique. ça a été évoqué tout à l'heure. Les défis à ce titre-là, ils sont de plusieurs ordres, mais là aussi, ça rejoint un petit peu ce qui a été dit par les collègues. D'abord, c'est l'adaptation de notre offre d'accompagnement. Alors, Euh, ce que j'ai noté, c'est que, bah, à la différence peut-être de ce qui vient d'être dit en Espagne, euh, dans notre pays, historiquement, l'accompagnement a beaucoup été centré autour de l'offre résidentielle, autour de l'offre en établissement. Euh, l'offre à domicile a tardé quand même à se développer. C'est pour ça que j'ai indiqué que l'un des défis, c'est le virage domiciliaire, qui bien entendu est pris déjà, mais qui nécessite d'être renforcé, parce que contrairement à peut-être à ce qui se passe en Espagne l'accompagnement à domicile reste encore largement à renforcer en France et largement à améliorer. Il y a une dimension également de couverture territoriale qui a été évoquée dans le cadre de la présentation du rapport. C'est vrai que le Nord-Pays-Basque est caractérisé par des zones à la fois très urbaines et des zones très rurales, et la couverture de cette offre doit être à peu près équivalente. C'est vrai que sur les zones rurales, on a aujourd'hui beaucoup plus de mal à organiser cette offre, et il faut qu'on progresse là aussi sur ce domaine. Et puis, en termes d'adaptation de l'offre, eh c'est aussi de, de développer des offres intermédiaires, d'habitat intermédiaires. Là aussi, mes prédécesseurs euh, qui ont pris la parole l'ont évoqué. Euh, le, le, en France et sur notre territoire, on essaie effectivement depuis quelques années de développer des offres d'habitats euh, du type résidence-autonomie, mais même d'habitats plus classiques. Euh, depuis quelques mois, on travaille notamment sur des, des, des modèles d'habitat inclusifs euh, qui sont vraiment euh, le plus proche possible du chez-soi pour les, pour les personnes. L'autre défi par rapport à ce vieillissement, c'est bien sûr la politique de prévention, avec une volonté de, de, de développer effectivement l'accompagnement précoce de la perte d'autonomie. Donc, ça passe d'abord par la lutte contre l'isolement, qui, qui est un des premiers facteurs de, de maintien de l'autonomie, le repérage le plus précoce possible des fragilités des personnes, et donc la mise en place en regard d'actions de prévention primaires, bien entendu, sur les comportements généraux, mais également secondaires, c'est-à-dire au moment où on peut encore avoir une réversibilité de la perte d'autonomie. Et puis, l'enjeu financier, bien entendu, par rapport à ce vieillissement, puisqu'on euh, l'a dit, il, faut pouvoir, il faudra pouvoir, dans les années qui viennent, renforcer les moyens qui permettront d'accompagner cette évolution démographique. En France, on vient d'avoir, depuis l'année dernière, la création d'une cinquième branche de la sécurité sociale, euh, qui est la branche autonomie. Donc, il y a vraiment une prise de conscience et une volonté de financement qui est, qui est avérée. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ces coûts supplémentaires sont assortis aussi de recettes et de nouvelles de nouvelles entrées d'argent certainement, de nouvelles ressources financières à l'avenir, puisque l'évolution démographique va générer forcément de nouveaux services, va générer de nouveaux emplois, ce qui en France signifie aussi de nouvelles rentrées fiscales qui vont permettre aussi de financer cette, cette politique à destination de, de la perte d'autonomie. Le deuxième enjeu que j'ai noté, que j'ai mis en, en évidence, c'est celui de la place des aidants, euh, puisque euh, contrairement peut-être à ce qui se passe en Espagne, en tout cas de ce que j'en ai compris, la place des aidants n'est pas aussi importante. Euh, les aidants sont très peu reconnus comme des intervenants, euh, comme des soignants non professionnels. Euh, on a également un tiers de nos aidants aujourd'hui en France qui sont déjà des seniors et qui donc euh, sont peut-être plus fragiles aussi dans cet accompagnement. Euh, près des deux tiers sont également de, des femmes. Euh, face à ça, plusieurs défis là aussi. D'abord, une reconnaissance plus forte du statut d'aidant. Alors là aussi, euh, en France, il y a des progrès qui sont en train d'être faits avec euh, la création d'un congé euh, spécifique pour permettre aux aidants euh, d'aider euh, effectivement euh, leur, euh, leurs parents proches. Euh, une meilleure association aux décisions qui doit être certainement euh, réalisée, qui n'existe pas suffisamment euh, aujourd'hui en France. Et puis, un développement de la paire aidant, c'est-à-dire... Euh, Euh, la capacité de mettre en avant l'expertise des aidants auprès de leur, euh, de leur père pour pouvoir euh, euh, là aussi accompagner des personnes qui rentrent dans ce statut, qui rentrent dans cette place d'aidant. Euh, j'ai évoqué également l'évaluation multidimensionnelle des besoins c'est-à-dire de passer euh, d'une évaluation des besoins de la personne en perte d'autonomie à, à l'évaluation aussi de son environnement c'est quelque chose là aussi qui est engagé mais qui, qui doit encore être développé euh, sur notre territoire et puis bien entendu le développement des soutiens qui peuvent être euh, proposés à ces aidants à la fois en termes de, de répit euh, mais aussi en termes d'action de formation euh, et de sensibilisation sur euh, effectivement les, les gestes qui peuvent, euh, qui peuvent aider à réaliser cet accompagnement au quotidien. Et puis enfin, en termes d'enjeux, le troisième enjeu que j'ai voulu mettre en avant aussi, mais il a été évoqué également par Inès à l'instant, c'est effectivement l'enjeu autour des professionnels. Cette évolution démographique elle va nécessiter forcément de mettre en place des moyens humains qui sont beaucoup plus conséquents. Or, aujourd'hui, on est déjà confronté à des difficultés de, de recrutement parce que ces métiers-là, en tout cas en ce qui concerne la France, sont très peu, attra très peu attractifs. Euh, les conditions de travail sont souvent euh, difficiles. Euh, on a beaucoup de travail en situation euh, d'isolement à domicile euh, lorsqu'on est sur les services d'aide à domicile, euh, de fortes contraintes et puis une rémunération qui euh, n'est certainement pas suffisamment attractive aujourd'hui pour, pour attirer de nouveaux professionnels. Donc là aussi sur les défis, euh, d'abord une volonté de valoriser davantage ces métiers, d'en donner une image beaucoup plus positive que, que ce qui existe, de les faire connaître. et C'est euh, effectivement quelque chose qui euh, euh, nous anime actuellement. La question de la revalorisation des rémunérations évoquées à l'instant qui commence à se mettre en place en France avec des décisions au niveau national qui euh, sont en train d'intervenir pour euh, redonner de l'attractivité financière à, à ces métiers. Euh, une évolution sur la façon de recruter également qui doit, qui doit euh, évoluer avec euh, d'abord une nécessité de suivre nos besoins euh, en professionnel, en proximité. Euh, quels sont les territoires sur lesquels on est le, les plus en tension pour, euh, pour obtenir des professionnels des démarches qui doivent être collectives entre les employeurs pour faciliter les recrutements peut-être à plusieurs et pouvoir partager des, professionnels, des ressources professionnelles à plusieurs. Et puis, développer des nouvelles voies d'accès à ces métiers, par exemple, sous la forme d'apprentissage ou de, de, de, de recrutement en alternance entre formation et, et exercice sur le terrain. Et puis, au-delà au du recrutement, c'est effectivement de fidéliser ces professionnels, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement de les recruter, mais il faut les garder dans la durée Euh, on l'a dit, c'est des conditions de travail qui sont difficiles et donc ce sont des métiers qui peuvent être épuisants et on peut avoir beaucoup de professionnels qui euh, quittent ce secteur euh, au bout de quelques années. L'objectif, c'est donc euh, là aussi de proposer des parcours professionnels qui soient beaucoup plus attractifs, euh, s'assurer que les formations sont bien proposées de façon continue tout au long de la carrière et puis travailler de façon euh, très forte sur les notions de qualité de vie au travail et de réduction des risques professionnels euh, pour permettre à ces, à ces professionnels d'exercer dans des conditions euh, beaucoup plus euh, Euh, beaucoup plus sécurisantes, beaucoup plus attractives et qui leur permettent donc de rester euh, sur ce secteur d'activité le plus longtemps possible. Ça, ce sont des sujets que nous travaillons aujourd'hui sur le département des Pyrénées-Atlantiques en lien avec beaucoup d'acteurs, les employeurs, avec euh, les professionnels de l'emploi et de l'insertion également euh, et des démarches collectives qui sont lancées depuis quelques mois sur ces sujets pour essayer d'être le plus performant possible et anticiper nos besoins pour, pour les années à venir. Euh, voilà à peu près donc en quelques, en quelques mots les les principaux enjeux les principaux défis que, que je souhaitais mettre en avant. Mais euh, encore une fois, je, je pense pouvoir dire vraiment que je partage comme mes collègues largement les, les conclusions du, du rapport qui a été présenté tout à l'heure. Merci beaucoup, monsieur Lampéard. Eh, bon, bueno, passons à la seconde question. Eh, Mantenons, si vous voulez, le même ordre de réponses que planteamos en esta mesa. La segunda cuestión tiene que ver con que miremos al otro, a los otros, a los otros territorios eh, y John, Inés, eh, Nicolás, os pregunto qué aspectos de otros territorios eh, habéis detectado en el informe que son de interés, que os han resultado de interés. ¿Creéis que es posible eh, replicar buenas prácticas de otros territorios en, en el vuestro? Eh, ¿Qué necesitamos para hacer todo eso posible? John. Bueno, a mí lo que más me ha interesado es el modelo francés, lógicamente, porque es el más diferente, digamos. ¿no? Entre Navarra y Euskadi no hay tantas diferencias. Lo que más me llama la atención es, desde luego, el tema de los costes sanitarios, es decir, la participación financiera de sanidad en los servicios, que está muchísimo más pasada, muchísimo más eh, concretada, muchísimo más medida, en un marco además estatal, y, y que hace que las personas, por ejemplo, en las residencias no tengan que pagar por esa, por esa prestación, y tampoco los servicios sociales tengan que asumir esos costes. ¿no? Eso sería un modelo mucho mejor. Y es de hecho el modelo que está planteado en la ley vasca de servicios sociales, pero que se ha desarrollado de un modo muy tacañero y además diferente en cada territorio. Por lo tanto, ese tema de los costes sanitarios es claramente diferente allí y me gusta. Luego está el tema de la APA, que es también lo que más llama la atención, ¿no? que todo el sistema gira en torno a la idea de que una persona, pues, por su grado de dependencia, tiene derecho a una financiación y a partir de ahí se puede utilizar para diversas cosas, ¿no? Entonces, a mí me gusta la idea de, la, de que haya una única prestación que pueda servir para varias cosas. Eso sí me gusta. Es decir, no tanto que todo el sistema gire en torno a la APA, pero que la APA tenga un eh, lava o el equivalente aquí, ¿no? De una prestación como la PA, por lo que sea, que admita flexibilidad en la línea de lo que estaba antes planteando Inés. Es decir, que se adapte, que se pueda adaptar tanto a las personas en su momento concreto como a la evolución de las necesidades, ¿no? Sí me gusta. El que la APA sea tan abierta, eh, me gusta. Y además creo que podría eh, aumentar la eficiencia de algunos servicios, porque en el fondo tenemos unas ayudas para esto, unas ayudas para el otro, unas ayudas para el otro, cada una de ellas con la normativa, cada una de ellas con requisitos. Y entonces el poder tener una determinada eh, prestación que esté abierta, me gusta. Me gusta también la cuantía de la APA, evidentemente. Las cuantías de la APA son superiores a las prestaciones actuales, y están más en consonancia con los costes reales que supone el cuidado Y luego me interesa mucho el porcentaje de población ocupada que trabaja en servicios sociales. Como ha explicado Joseba, bueno, pues es tan llamativo que en sí mismo requiere algún tipo de explicación, ¿verdad? Y no hemos encontrado la explicación. Pero creo que es un aspecto a resaltar, ¿no? Como el hecho de que los servicios sociales públicos, que a veces se consideran como un gasto insostenible pues en realidad emplean en otros países a muchísima más gente que a su vez paga impuestos, etcétera. ¿no? Entonces me parece que habría que poner en valor esta cuestión y sí sería interesante quizás ¿eh? casi una, un monográfico de investigación de por qué son estas diferencias, ¿eh? porque son enormes. Y luego me ha gustado un tema muy concreto que es el tema fiscal. Eh, en Francia se pueden realizar deducciones fiscales por uso de servicios, ¿no? por el domicilio, por las exigencias, una parte de eso te lo puedes deducir. Aquí tenemos un modelo por el cual, si tienes una persona mayor dependiente en casa o joven, automáticamente tienes una deducción. ¿sí? O sea, que en tu familia hay una persona dependiente, hay una deducción. Pero no está ligada a que hayas hecho un gasto. ¿sí? Entonces, a mí me gusta más el modelo francés de que tengas una deducción porque has tenido un gasto. No porque lleva una persona mayor contigo o una persona con discapacidad más joven. Y eso es lo que destacaría. ¿Eh? ¿Cómo se puede montar todo esto? Pues eso ya no lo sé. Gracias, no yo creo no. que bueno, he apuntado, perdón, en ese momento, me ha apuntado, observa que ciertamente esta diferencia tan mal entre la población ocupada entre Pará, y Pará, entre Pará, entre hay un problema estadístico que, estoy de entre de acuerdo, Pará, entre una investigación propia, porque seguramente nosotros la tenemos Pará, como empleadas de entre de y estar haciendo algo de los Pero bueno, no soy yo. Se toca hablar, sino a Inés y luego a Inés. Bueno, eh, vuelvo a coincidir con John. Eh, los elementos que más me han llamado la atención es en el modelo de, de Iparralde, sobre todo la APA. Eh, esta prestación económica, sobre todo, como, como comentaba, eh, para los, la atención a domicilio flexible que puede... Eh, eh, contratar determinadas prestaciones, tanto atención domiciliaria como ayudas de comedor, como... ...creo que permite una individualización mejor de la valoración. Todos eh, en los tres territorios hacemos una presta, una, un plan de atención individualizado, pero por lo menos en Navarra lo fragmentamos en función de cómo está organizado el sistema. ¿no? El modelo en el que tendríamos que entiendo dirigirnos es que, cuáles son las necesidades, esa valoración del entorno, una visión conjunta de eh, cuáles son los deseos de las personas, qué es lo que quiere qué necesita para poder mantener ese proyecto vital y... Bien con los apoyos que tenemos, decidir en cada momento qué es lo que le Pero realmente sería mucho más flexible, creo que eh, necesitaríamos ¿no? un cambio de organización profundo, ¿eh? porque nuestro sistema está muy eh, estructurado en, en prestaciones, también en la dependencia que tenemos estatal de la financiación, en cuyo caso encajar ¿eh? el sistema sería complejo, pero realmente yo creo que sería lo más eh, cercano a lo que sería una prescripción de, eh, concreta de las necesidades que tienen las personas. Creo que sería ¿no? el, el, el modelo, si no ideal, lo que más se acercaría a, a ese modelo ideal. Por lo tanto, sí que este, esta, esta fórmula eh, que tiene en Iparralde me ha parecido realmente interesante. Otro que, lógicamente, es el sistema de financiación sanitaria. En estos momentos eh, nosotros en Navarra, por ejemplo, solamente tenemos esa fórmula que se aproxima un poco, pero solamente se aproxima en los servicios que son psicogeriátricos o de enfermedad mental en los que sí el sistema sanitario financia la parte sanitaria pero la financia como una, una colaboración y no tanto como en el modelo de Iparralde en el que establece un coordinador médico que está dirigiendo lo que es la atención médica y por lo tanto el sistema sanitario se responsabiliza de lo que es eh, la atención que se presta. Nosotros de alguna forma, bueno, pues los centros residenciales, me imagino que os, que os pasará también en, en Euskadi, eh, están a algún un poco de la atención que se da en el entorno eh, de los de, de, del territorio eh, del que dependen, de los centros de salud del, del que depende o de los propios profesionales contratados por los centros más, más grandes. Pero necesitamos, esa, esa integración sería importante y sobre todo ¿no? esa cofinanciación también, esa financiación sanitaria que verdaderamente bueno, pues en estos momentos no, no, no tenemos. Entonces, ese modelo que además eh, creo que permite una mejor eh, integración de los servicios. Al final, la responsabilidad financiera, ¿no? del que financia, lógicamente, hace que exista un mayor control y ese es eh, un modelo que creo que también es muy interesante para nosotros. Luego, sí que, eh, del eh, de, de País Vasco, eh, la, la, las prácticas que tenéis, aunque algunas son bastante parecidas, pero sobre todo eh, los modelos, las buenas prácticas que habéis desarrollado en el apoyo a los cuidadores, eh, me, me parecen muy interesantes, porque nosotros en principio sí que están definidas, pero posiblemente poco desarrolladas. ¿eh? Decir, están contempladas dentro de la cartera de los servicios sociales, dentro de los programas que se tienen que desarrollar tanto en los servicios sociales como en los centros de, de salud, en cuanto es la formación, el apoyo, pero realmente luego en la práctica están poco desarrolladas. Por lo tanto, todos esos programas que habéis eh, desarrollado en los diferentes eh, territorios históricos me parecen interesantes, como algunos otros modelos que estáis desarrollando de nuevas tecnologías. Y eh, también en este, en este ámbito, tanto en, en Euskadi como en Iparralde, esas otras medidas ¿no? que permiten o ayudan a los cuidadores familiares a seguir en, esos, eh, en su labor, como son las medidas de conciliación o las ayudas a excedencias, me parecen también eh, bueno, pues que son elementos que tendríamos que, que tener en, en cuenta. ¿no? Pues, eh, los programas de respiro, que nosotros sí que los tenemos contemplados como ingresos temporales, pero creo que se podrían articular otros apoyos, incluso domiciliarios, que en algunos territorios o en algunas entidades locales sí que los tienen desarrollados, pero bueno, pues de una forma también muy eh, particular y fragmentada de cada uno de los territorios, sino de una forma eh, sistemática. Y por último, aunque sea un tema ¿no? más concreto, pero bueno también miramos con mucha envidia, al servicio de préstamo de productos de apoyo que tenéis en, en Bipurpa. Nos parece que bueno, pues es una fórmula también de eh, hacer más eficientes ¿no? las, ayudas, las ayudas técnicas. Y es algo que, bueno, que sea un, un elemento más menor, en cierta forma, pero sí que nos parece una, un, un servicio muy interesante. Muchas gracias, Bien, Bien y por último... Eh... Nicolas Lankera, je vous répète euh, euh, quels sont les aspects d'autres territoires de Canada du pays que vous avez détecté dans le rapport que pourriez intéresser aux Pyrénées-Atlantiques pensez-vous qu'il euh, soit possible de reproduire certains d'entre eux dans votre territoire hein? que voudrait-il faire pour les patrons? Alors, moi, en ce qui me concerne, il y a deux choses en particulier que j'ai que j'ai notées qui ne sont pas la totalité. Il y a beaucoup de choses qui m'ont intéressé effectivement sur les deux autres territoires, mais il y en a deux que je que je que je retiendrai particulièrement. La, la, la première, mais je l'ai évoquée un petit peu dans la dans la réponse à la première question, c'est la place qui est réservée aux aidants. Euh, L'approche qui, qui existe euh, à la fois en Navarre ou en Ouskadi, c'est effectivement très différent de, de ce qui se passe en, en France, euh, parce qu'il y a une vraie, un vrai appui sur, euh, sur le proche aidant, euh, sur, sur vos deux territoires, qui euh, n'est pas aussi euh, important en France. En France, on a tendance à considérer l'aidant comme euh, euh, quelqu'un à qui on doit apporter du soutien, Et ça se résume un petit peu à ça, c'est-à-dire qu'on on, n'a pas tendance à voir le proche aidant comme quelqu'un qui participe de l'accompagnement de la personne en perte d'autonomie. Et cette, cette approche, cette reconnaissance des soins informels qui sont apportés par l'aidant sur, sur les territoires en, en Espagne nous manque, je pense, de façon importante en France, Encore une fois, comme j'ai dit tout à l'heure, je pense qu'il y a des progrès qui sont en cours de notre côté aussi pour, pour améliorer ce, cette, cette vision-là, pour essayer de progresser sur cette vision-là. Mais euh, j'ai noté par exemple effectivement l'existence de cette prestation économique de soins en milieu familial qui existe chez vous, qui reconnaît euh, du coup le, la nécessité de, de, de, de, de la place de l'aidant dans, dans l'accompagnement de son proche. Euh, et qui, euh, de mon point de vue, vient euh, euh, voilà, matérialiser euh, la place de cet aidant, lui, lui donner un vrai statut, euh, lui donner aussi une place dans la participation à la décision, à l'équipe qui va accompagner, à l'équipe de professionnels et donc de non-professionnels qui accompagnent le, la personne en perte d'autonomie. Euh, alors que chez nous, on a tendance effectivement à mettre les dents un peu à part, comme quelqu'un qu'on va aider, mais qui n'est pas partie prenante des décisions, qui n'est pas partie prenante vraiment de l'accompagnement qui est faux parce que dans les faits, dans la réalité, euh, les dents, c'est bien lui qui au quotidien, euh, à longueur de journée euh, et en, en priorité d'ailleurs, euh, accompagne euh, la personne en perte d'autonomie. Donc Moi, c'est ça qui a, qui a beaucoup attiré mon attention et qui me paraît euh, euh, quelque chose d'extrêmement de, intéressant euh, et qu'on aurait effectivement tout à fait intérêt à pouvoir transposer ou en tout cas euh, largement renforcer euh, sur, euh, sur notre territoire. Euh, le deuxième aspect que j'ai euh, retenu dans le rapport euh, là-dessus, qui m'a beaucoup intéressé également, c'est euh, les notions de système d'information partagé euh, que vous avez développé, que vous êtes en train de développer euh, sur euh, les différents, différents territoires, que ce soit en Navarre ou euh, Guipuscoa, avec euh, effectivement l'approche autour d'un outil unique qui est commun à l'ensemble des intervenants, à l'ensemble des professionnels, Et qui garantit du coup d'avoir des informations qui sont vraiment partagées par tout le monde et qui sont le plus les plus exhaustives possibles. Là aussi, en France, on est très loin de ça. On a beaucoup de systèmes d'information très différents qui cohabitent. Euh, J'allais dire pratiquement à chaque secteur d'intervention, on a un système d'information. Donc le sanitaire a ses systèmes d'information, le médico-social a ses systèmes d'information, les intervenants sociaux ont leur système d'information, mais on n'a pas un seul outil unique et on est encore loin d'une convergence vers, vers un, outil, un outil numérique unique qui permette de vraiment partager les informations. et Pour moi, c'est quelque chose qui pourtant est essentiel parce que euh, le fait d'avoir des, des, des informations qui sont fragmentées entre les acteurs, qui ont du mal à communiquer, fait que du coup, on, on va… On, On contrarie euh, la, continuité, euh, la continuité des parcours des personnes euh, et on risque justement d'avoir des ruptures dans l'accompagnement. Aujourd'hui, ce qu'on met en place de notre côté, ce sont plutôt des conventions de partenariat pour partager les informations. C'est un petit peu comme ça qu'on essaie de compenser cette, cette difficulté. Euh, mais on n'est pas encore suffisamment, même s'il euh, y a des réflexions, bien sûr, sur ces sujets-là, mais concrètement, on n'est pas encore sur euh, euh, des outils numériques qui soient vraiment uniques et partagés par l'ensemble des intervenants. Et ça, c'est un point que j'ai euh, relevé, qui, qui est quand même très avancé euh, sur les territoires euh, qui, ont, qui ont été examinés par le, par le rapport en Espagne, euh, et sur lequel je pense que la France aurait tout intérêt, effectivement, à accélérer por poder garantir, encore une fois, une, une, un parcours de acompañamiento que soit lo plus fluido posible por la persona en perte de autonomía. Gracias, bien, Nicolás. Bueno, tenemos bastantes preguntas y poco tiempo. Como suele pasar en, en muchas ocasiones, en principio son ya las once y cuarto, la hora que tendríamos que parar. Lo que voy a hacer es leer. Eh, las cuatro o cinco preguntas que tengo monsieur eh, Nicolás yo que va a la traducción porque no tengo el tiempo de hacerlo en francés entonces voy a leer las, las preguntas y yo creo que cada uno de vosotros podéis responder hay alguna dirigida a alguien bien empiezo con una pregunta de aranza corrales eh, que la plantea a la mesa y dice así, aunque Inés lo ha nombrado, creo que hay que tener en cuenta todos los cuidados que se están realizando desde la economía sumergida, lo que hemos planteado antes, realizado por mujeres en situación de gran explotación y que está mitigando de alguna manera la demanda a las instituciones de las necesidades de cuidado. Primera cuestión que podéis responder. Planteo... Katia nos dice, se plantea como un reto la atención de las personas dependientes en domicilio y sin embargo desde nuestra experiencia de acompañamiento a trabajadoras migradas que cuidan a las personas dependientes como internas no tendrían que ejercer las tareas de cuidado con el contrato de trabajadoras empleadas de hogar, entiendo que con otro contrato. Dice Katia, por lo tanto, habría que contemplar que este trabajo sea realizado no solamente por una persona que vive y trabaja en el domicilio, sino por turnos. Miquel Malcorra nos dice, en la línea de reforzar la atención en el domicilio puede ser clave la figura del asistente personal. Más allá del número de prestaciones PEAP, ¿qué diferencias existen en su configuración? ¿Tipo, contrato, condiciones laborales, encaje en seguridad social, formación exigida? Y una última pregunta en este caso de Jesús Rubio, nos dice... Bueno, le es que reginda gusti en que oso garria, quizá Baitira. Es una pregunta para John y para Inés, y nos dice: la reducción de la capacidad de cuidado del entorno familiar, reducción del tamaño medio de la familia y su dispersión especial, y el aumento de personas mayores frágiles o con dependencia leve, autónomas para la vida cotidiana que viven solas con reducido soporte desde su entorno social constituye una triste realidad. Habéis hablado de la debilidad de la atención. Perdona. Habéis hablado de la debilidad de la atención de la atención domiciliaria. En caso de aparición de una situación de mayor dependencia se genera un serio problema. ¿Qué intervenciones, servicios prevéis para este tipo? Otra pregunta de Aranza. En mi entorno veo que hay mucha desinformación para acceder a las prestaciones y servicios, a la dependencia y al cuidado, sobre todo en personas que viven solas. Está muy estandarizado, de manera que muchas personas eh, necesitadas no pueden acceder a ellos. Y, al, por fin, Alberto Bocos, una última pregunta. ¿Tenemos datos de pensiones medias de cada uno de los territorios por grupos de edad y género? ¿Cuál es la capacidad de comprar gasto, de compragasto, relación compragasto, de las personas mayores que pueden dedicar a sus cuidados? Bueno, entiendo que son muchas preguntas, muchas cuestiones dirigidas a tres personas. Os pido... Eh, que cada uno de vosotros elijáis quizás algunas de las respuestas y en un par de minutos cada uno de vosotros pues, eh, podáis hacer una breve respuesta con independencia de que la recojamos y podamos prestarles alguna atención que merecen más considerada y más larga. Es que son las 11 y 20. Las que tienen que ver con la economía sumergida y el tema de las empleadas de hogar internas, etcétera. Esto es un tema, en mi opinión, estratégico. Eh, y el problema que tenemos precisamente en este caso es que la ley de dependencia, la estatal, la que marca cuáles son las prestaciones que existen, solo plantea una prestación profesional, es decir, con contrato, cualificación y demás, cuando es la PEAP. Y la PEAP eh, en el resto del Estado solo se está utilizando para personas con discapacidad con una bajísima cobertura. En Guipúzcoa, precisamente, la PEAP está abierta a las personas mayores. ¿Para qué? Para disminuir la economía sumergida. Porque a gran parte de la PEAP, digamos, en Navarra, por ejemplo, ¿eh? podemos tener coberturas parecidas, pero algunos de los nuestros están en la PEAP. Si no estuvieran en la PEAP, estarían en la PC. Y en esa PCF, en la que teóricamente hay un familiar cuidador, también hay economía sumergida. Segundo, es otro es por una segunda razón que hemos comentado. El tema del reclutamiento del personal. Las personas que están ahora en los domicilios tienen que ser la base de las futuras personas que trabajen en los servicios formales y en los centros. También lo ha comentado Inés. Eso requiere una cualificación. Requiere ayudar a esas personas a poder... Acceder a un nuevo estatus, pero aprovechando todas las cualidades que ya tienen en este momento. Por tanto, lo que hay que cambiar es un esquema general en el que reconozcamos que hay una economía sumergida y no la apoyemos, sino que nos apoyemos a las personas que están trabajando en la economía sumergida para mejorar sus condiciones y hablando todos, claro, de lo que queremos, porque esas personas son las que a futuro van a trabajar en los centros. Esas y no otras. ¿De acuerdo? Sí, claro. Yo ahondando un poquito en, en esto y en la figura, ¿no? en la pregunta que han realizado sobre asistencia personal, yo creo que tenemos aquí también una cuestión. Sabéis que en, en Navarra tenemos la prestación de asistente personal más dirigida a personas con discapacidad, pero luego dentro de la prestación económica para cuidados en el entorno familiar tenemos una fórmula para la contratación de cuidadores profesionales, que viene a ser el desarrollo que han hecho en Diputua de la eh, prestación para asistente personal. Eh, sin embargo, eh, aunque va dirigida con el mismo motivo para poder facilitar ¿no? la contratación profesionalizada de personas que puedan atender a las personas en su, en su domicilio, con esa diferencia que tiene ¿no? eh, el asistente personal desde el movimiento de vida independiente, independiente, bueno, sería otro debate, pero el problema que seguimos viendo es que tendríamos que ser capaces de poder contratar a estas personas bajo otro régimen distinto del de empleada de hogar. Porque al no ser que las contratemos a través de una empresa de servicios, que también las hay, pero bueno, pues en Navarra la verdad es que las tenemos poco desarrolladas, eh, la inmensa mayoría siguen contratando a una figura de cuidador profesional y a un, eh, que tengan su titulación en régimen de empleada de hogar, lo que las coloca nuevamente a estas profesionales en unas condiciones de trabajo laborales inferiores a las de eh, otros colectivos o de otros eh, de otros puestos profesionales como los centros residenciales. Por lo tanto, ahí bueno, pues yo creo que es algo que tenemos, es un reto de poder promover que estas personas pudieran tener otro régimen de contratación dentro del régimen general que les daría otras prestaciones de desempleo, bajas, etcétera, que creo que sería bueno, pues, eh, también eh, reivindicar ¿no? La, eh, eh, y valorizar estos puestos eh, estos... Luego, eh, pues avanzar un poquito también en, las, en el resto de, de preguntas. Bueno, y luego ten, seguimos teniendo el problema de personas que están trabajando en este entorno sin la cualificación, ¿vale? Sin, eh, y, y ahí también yo creo que tenemos un reto importante de poder dar alternativas a las cualificaciones estándar que tenemos en estos momentos, como he comentado. antes. El tema de la, de la soledad es un tema importante eh, que yo creo que tenemos que abordar de una forma mucho más global, viendo las necesidades que tienen esas personas que están solas y desarrollando no solamente las prestaciones que tenemos en estos momentos y que, bueno, pues pueden dar cierta cobertura, sino también desarrollando modelos comunitarios. Es decir, todo eso que también comentabais en el informe, ¿no?, de darle un protagonismo importante a la comunidad, sobre todo en, en nuestras poblaciones en las que tenemos un, un ámbito rural importante, tenemos mucha población rural y muchos mayores en nuestra población rural, desarrollar apoyos ¿no? comunitarios con apoyos también de servicios pero que el propio entorno comunitario pueda ser un soporte importante. Yo creo que ahí tenemos un reto porque dentro de unos años vamos a ser mucha población mayor la que lleguemos, población mayor que espero que lleguemos en unas condiciones de salud buenas y con menos discapacidad y por lo tanto como comentabais tendremos eh, como comentaban también en Iparralde los pares vamos a tener una, eh, un papel importante en ese apoyo comunitario por lo tanto yo creo que ahí le tenemos que dar una vuelta a cómo organizamos nuestra sociedad para podernos prestar ayuda mutua Y el tema de la desinformación, pues yo creo que todavía las, las administraciones tenemos que ser eh, emitir guías, procesos de, forma, de información que verdaderamente lleguen a, las, a, la, a la población. Todavía, a pesar de todas las guías que hacemos, que hacemos guías muy complejas, ¿no? la información que damos eh, a veces está muy sesgada y tenemos que ser... Capaces de informar mejor y de asesorar mejor a las personas para que sean capaces de elegir entre las prestaciones que tienen. Y ahora, señor Lalto, ¿puedes responder a las preguntas que se han posado en la mesa, En minutos, si vous le permite. Sí, para réagir y rebondir, efectivamente, sobre el acompañamiento a domicilio, on a en France un sistema que es Euh, qui là aussi est particulier, puisque, euh, donc on a les services d'aide à domicile qui sont euh, avec des intervenants salariés et professionnels. Euh, et puis, on a effectivement ce qu'on appelle un régime d'emploi direct, c'est-à-dire où la, la personne en perte d'autonomie va recruter elle-même et salarier elle-même, effectivement, un intervenant qui peut être quelqu'un euh, qu'elle connaît euh, dans, dans son entourage. Euh, la difficulté qu'on a sur ce mode-là, c'est qu'effectivement, même s'il est financé, il peut être financé par, euh, par l'allocation à pas, Euh, nous n'avons pas effectivement de visibilité sur la, la professionnalisation de ces intervenants euh, et on a beaucoup plus de difficultés à les toucher euh, justement sur un accompagnement à la professionnalisation, à la formation euh, qui, qui s'avère être d'autant plus nécessaire à mesure que la perte d'autonomie va, va augmenter. Euh, voilà, on a besoin que les intervenants soient de plus en plus professionnels et soient en mesure d'accompagner cette perte d'autonomie. Donc Aujourd'hui, c'est une limite euh, pour nous euh, sur laquelle on essaie de, de travailler Autre sujet par rapport à ce qui a été évoqué, effectivement, sur le, le travail à domicile qui peut être isolé pour des, des intervenants qui sont seuls auprès de la personne aidée. Là aussi, on, on a de plus en plus d'expérimentations, de réflexion pour faire travailler sous une approche alors que vous avez appelée communautaire. Je ne sais pas si je peux la transposer comme ça pour ce qui concerne la France, mais l'idée en tout cas est de faire intervenir des professionnels ensemble auprès de la personne. On a notamment des expérimentations sur des interventions croisées de services d'aide à domicile qui sont plutôt sur de l'aide humaine et de services de soins infirmiers qui sont plutôt eux, sanitaires sur des aides techniques de soins de façon à ce qu'effectivement les, les professionnels travaillent ensemble, se coordonnent et finalement se, se, se, trouvent, enfin, se trouvent moins dans un exercice isolé auprès de, de la personne à domicile voilà ce que je voulais ajouter par rapport aux, aux éléments qui ont été déjà dits par les précédents intervenants Merci et, bon, bien, merci. et merci à à, Dion, à Inès y a Nicolás por vuestra generosa participación. Gracias a los que habéis hecho las preguntas. Las, las recogemos para hacernos esas mismas preguntas en, tanto en el equipo de trabajo como en los grupos. Vamos a hacer ahora una pausa de 10 minutos. Son las 11 y 27 minutos. Por favor, los que vais a participar en los grupos de trabajo, no os desconectéis, porque dentro de 10 minutos comenzamos... ...con la sesión y entre tanto se os va a asignar al grupo correspondiente. Eh, y a las personas que no vais a continuar en las, en la, después de este pequeño receso eh, para organizarnos... ...pues eh, daros las gracias eh, por habernos acompañado hasta aquí, eh, esperar que os haya resultado... de de interés, el esfuerzo que Eusko y Cascunza y todos eh, ellos han hecho para hacer posible este trabajo y este encuentro. Y recordaros que el día 21, dentro de 15 días, volvemos a conectar para continuar con este seminario en su segunda sesión. Pesteriques, eh, Nire, Aldetik, Eusko y Cascunza, Lantalde, me Nisenian. Agurrik dioses beroena, danona egin gero taldeetan, eta aurrela, izkerrik asko.